Y los invitamos a continuar con nosotros en el cuarto panel del día titulado Conectividad Rural y Reducción de la Brecha Digital. El panel estará bajo la moderación de Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. El comisionado Robles es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó el doctorado conjunto en telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado para operadores europeos en las áreas de desarrollo estratégico y evolución tecnológica, así como para consultoras globales especializadas en el análisis tecnológico, económico y político regulatorio de proyectos multinacionales de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Como panelistas para esta sesión contamos con Marta Liliana Suárez Peñalosa, presidente de Dynamic Spectrum Alliance, es ingeniera electrónica de la Universidad Industrial de Santander, cuenta con una maestría en sistemas de comunicación de altas frecuencias de la Universidad magne Bay de Francia y con un doctorado de la Universidad de París Est. Estuvo vinculada con proyectos de investigación en Europa. Posteriormente, ingresó a la Agencia Nacional del Espectro como asesora de la Dirección General para Asuntos Internacionales y fue la directora general de la entidad hasta 2019. Ha participado como experta del Foro Económico Mundial, en el consejo dedicado a redes de nuevas tecnologías y en la red global de coaliciones de 5G. Ryan Johnson, director senior de Asuntos Gubernamentales de Biasat. Ryan cuenta con eh, una maestría en Gobernanza de Internet de la Universidad de Malta y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana Wesley. Antes de unirse a Bayasat, trabajó durante más de 10 años en el espacio de Política de Tecnología Global con un enfoque en la ciberseguridad, el desarrollo y la conexión de los desconectados. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas, revistas y publicaciones de la ONU. Peter Bloom, fundador de Rizomática. Ha fundado y trabajado con organizaciones sociales en América Latina, África y los Estados Unidos en derechos humanos y ambientales, producción de medios comunitarios y telecomunicaciones. Desde 2009, Peter ha estado coordinando Rizomática, una organización que comenzó a promover nuevas tecnologías de comunicación en contextos adversos. El señor Bloom tiene una licenciatura en estudios urbanos de la Universidad de Pensilvania y una maestría en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, México. En 2015 fue incluido en la lista de innovadores menores de 35 años de MIT, Technology Review, así como en la lista de los 100 pensadores mundiales líderes de Foreign Policy, entre otros reconocimientos. Gabriela Lago, directora senior de Asuntos Regulatorios de EcoStar, es responsable de liderar los procesos regulatorios de políticas y de licencias de América Latina y el Caribe. La señora Lago cuenta con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones internacionales. Antes de unirse a Ecostar, ocupó varios puestos de creciente responsabilidad en Intelsat y OneWeb. La señora Lago tiene una licenciatura en Artes de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Administración de Empresas de la Universidad George Mason. Lester García, director de Políticas Públicas para Conectividad y Acceso en Latinoamérica para Facebook, con más de 20 años de experiencia en regulación de telecomunicaciones y políticas públicas en la TAM. Ha sido consultor y miembro del equipo de Políticas Públicas para diferentes empresas e instituciones. Se desempeñó como jefe de política regulatoria en, en COFETEL. Ha sido investigador y profesor de Economía y Políticas Públicas en diferentes universidades de México. Lester cuenta con un doctorado en políticas públicas, una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago y es licenciado en economía. Christian, vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de Internet Society en ISOC, trabaja con gobiernos, formuladores de políticas, sociedad civil, academia, empresas, comunidades técnicas y otras partes interesadas en América Latina y el Caribe por eh, una Internet abierta, globalmente conectada, segura y confiable para todos. De esta manera los dejo con Arturo Robles y este importante panel del Congreso. Chicos, saludo con mucho gusto a todos los colegas que hoy nos acompañan. Agradezco también eh, la invitación por parte de la ANE, de la Agencia Nacional de Espectro de Colombia, para moderar esta importante mesa respecto a la conectividad rural y reducción de la brecha digital, en particular agradezco a su director general, a Miguel Anzola Espinosa y a Carol Sosa, quien además es presidenta del grupo de trabajo en gestión del espectro en el CCP2 de la CITEL. También saludo con mucho gusto a grandes expertos y amigos del sector a quienes tendré el privilegio de moderar en esta interesante sesión. Tenemos a Marta Suárez, presidenta de la organización Dynamic Spectrum Alliance, a Gabriela Lago, directora senior de Asuntos Regulatorios de EcoStar, a Lester García, responsable de Política de Conectividad en América Latina de Facebook, a Ryan Johnson, director senior de Acceso al Mercado Global y, As y Asuntos Gubernamentales de Bayasat, a Christian O'Flaherty. El vicepresidente regional para América Latina y el Caribe de la Internet Society, y a Peter Bloom, eh, fundador de Rizomática. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Y para eh, abrir esta, eh, este interesante debate, pues me gustaría comentar eh, cómo estamos hasta ahora, para que, de, después dar paso a estos grandes expertos, en, eh, en, este, en el sector y en este interesante tema y es muy relevante, sobre todo en un ambiente de pandemia, sobre la conectividad rural y la reducción de la brecha digital, en el cual, pues a pesar de los esfuerzos y avances ya logrados, es y seguirá siendo nuestro principal reto en la región. Según la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, solo el 63% de la población mundial tenía acceso a Internet en 2020. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, la encuesta de tecnologías de la información y las comunicaciones en los hogares, la DANE 2021, muestra que el 56% de los hogares cuenta con una conexión a internet y con ello, pues, el 40% restante se mantiene aislado. Asimismo, hay una gran diferencia respecto a los centros poblados conforme a los eh, rurales y solo el 24% de los hogares... Eh, declara tener una conexión a Internet en las zonas rurales y de esta proporción, el 61% emplea una conexión móvil como medio de acceso primario a las redes. Esta disparidad entre la conectividad de zonas rurales y zonas urbanas, pues, y zonas rurales, se observa en toda la región y se debe, entre otros factores, a la cobertura, a la asequibilidad de los propios servicios, al nivel de educación digital. Pero invariable y desafortunadamente son los hogares más apartados y con menores ingresos aquellos que no tienen todavía acceso a internet ni a estas tecnologías de la información y las comunicaciones, eh, las cuales son indispensables para generar el desarrollo social y económico y son a la vez habilitadores de derechos humanos. Y es por ello que llevar a telecomunicaciones a todas estas zonas es uno de los principales objetivos de todos los estados, de los organismos reguladores y también de quienes intervienen en el diseño de políticas públicas, y obviamente para ello se requiere el apoyo de las empresas. De ahí que avances tecnológicos como pueden ser los satélites de alta capacidad, los hubs, los, las HIPS, las redes Wired Land como Wi-Fi 6, la, la quinta generación de sistemas IMT, las bandas KUKA y las nuevas que están surgiendo como la K la V, eh, los espacios blancos, TV White Spaces, la banda de los 3.5 y la de 6 GHz, entre otras, pueden representar una oportunidad y también abren un abanico de opciones para conectar a todos, incluidas las zonas rurales. Por su relación que tienen ahora mismo en cuanto a coste efectividad pues actualmente se discute la viabilidad de algunas de estas opciones, que pueden ser los propios satélites geostacionarios, los cuales son considerados como una de las principales opciones para atender zonas remotas, para, particularmente en aquellos países eh, como son los de Latinoamérica, con orografía accidentada y de difícil acceso, en los cuales los costos de provisión de este servicio han mejorado sustantivamente, y hoy es posible contratar ofertas, por ejemplo, de 37 dólares mensuales para internet con velocidades de 5 megabits por segundo y un consumo de hasta 5 gigabits. También tenemos las nuevas soluciones con satélites MEO y GEO, eh, los cuales ofrecen conectividad rural con características importantes respecto a mayores velocidades, menor latencia por su naturaleza y equipos terminales más pequeños en comparación con los sistemas geoestacionarios. En México, por ejemplo, la oferta comercial anunciada ya por Starlink, la cual estará disponible ya eh, antes de final de año, para Internet satelital con satélites de órbita baja es de 109 dólares para una velocidad de hasta 100 megabits por segundo. Y eh, aunque eh, no tiene tope de consumo, el costo del equipo de usuario sigue siendo un reto. Eh, los hubs y los hips también son otras opciones, aún en etapa experimental pero que buscan proporcionar conectividad de banda ancha fija para usuarios finales en zonas remotas, igual, incluidas aquellas zonas montañosas, costeras o desérticas, las cuales están presentes en nuestra región, y en la cual se podrían eh, proveer velocidades aproximadas de 19 megabits por segundo. Eh, las redes wireless LAN, como la red Wi-Fi, eh, y, en, y en particular el protocolo, 802.11e o el Wi-Fi 6c, analiza actualmente eh, proveer eh, eh, eh, mediante espectro libre eh, redes wireless LAN en la banda de los 6 GHz y en la cual eh, pues, eh, se está buscando una convivencia también en su caso <coughs> con los sistemas actuales. Sistema 5G de quinta generación, la famosa quinta generación celular, Representa en este caso una mejora en los servicios de banda ancha, en comunicaciones de baja latencia, ultraconfiables y con comunicaciones masivas tipo máquina. Y aquí también se buscan eh, atender soluciones para la brecha digital, integrando de forma convergente redes terrestres con las no terrestres, es decir, con las satelitales, con velocidades medias reportadas en el rango de 100 megabits por segundo y cuyos precios rondan ahora mismo los 60 dólares de los paquetes básicos, por ejemplo, en el norte de México y Estados Unidos. Frente a esta diversidad ya eh, que he comentado de opciones tecnológicas, pues es importante actualizar y conocer, de acuerdo a las características de nuestros mercados, reglas y normas que permitan el despliegue y el desarrollo de sistemas de comunicación asequibles y sostenibles. Es importante destacar que estas políticas deben... Eh, en que se emprendan deben mejorar la conectividad, deben identificar y armonizar el espectro regional que facilite el desarrollo de las economías de escala para lograr mejores precios y además debe de buscar acuerdos rumbo a lo que acabamos de eh, escuchar, que es la conferencia mundial de radiocomunicación. Señoras y señores, es evidente que aún nos queda una gran tarea por delante y por eso debemos de redoblar el esfuerzo para las acciones en nuestros países y también por parte de las empresas, es decir, promover inversiones público-privados y resolver problemas de asequibilidad en los servicios y en los dispositivos, además de desarrollar programas de formación y alfabetización digital. Bajo todo esto que comentamos, pues tenemos a, un, a, a grandes expertos, a los cuales les, da, les iré dando la palabra eh, en el orden que los mencioné, y en el cual buscamos su opinión sobre este aspecto que ya he mencionado. Y además, si pueden iniciar contestándonos algunas preguntas, como puede ser, cómo puede eh, aportar eh, la industria o su organización para incrementar el acceso a Internet en América Latina, y en este caso en Colombia en particular. A, eh, también, además del reto de cobertura, ¿Es necesario que los usuarios cuenten con calidad en términos de velocidad, ancho de banda y latencia? Y en estos sentidos, en este sentido, ¿cuáles podrían ser los pasos uh, adicionales a seguir para posibilitar altos niveles de calidad? Y finalmente, eh, y si nos pueden ir adelantando y si no, después regresaremos a la ronda de preguntas y respuestas, eh, ¿cuáles son las barreras uh, actuales regulatorias en la región para proveer y llegar efectivamente a estos... Eh, sitios rurales. Eh, dicho esto y eh, como introducción, pues pasaré ahora sí a, con nuestros grandes expertos para que en cinco minutos nos cuenten su panorama sobre estos aspectos y después procederemos a la ronda de preguntas y respuestas. Para ello, eh, tengo el gusto de darle la palabra a eh, la gran experta y amiga y además presidenta de Dynamic Spectrum Alliance, Marta Suárez. Marta, tienes la palabra. Bienvenida. Comisionado, muchísimas gracias por esa, por esa presentación. Es un gusto saludarlo, al igual que a los demás panelistas que están en el día de hoy. Para mí también personalmente es, eh, es una causa de gran alegría participar en el Congreso Internacional de Espectro organizado por la ANE. Felicitaciones a los organizadores por esta agenda tan interesante que han puesto. Eh, atendiendo un poco las, las preguntas, eh, Déjenme empezar por una historia, imaginémonos, yo creo que la mayoría de ustedes están en, en, en sus hogares, están en ciudades, imaginémonos el escenario de una persona que no está en una ciudad principal, sino que está en un municipio aislado, eh, voy a poner un ejemplo en Colombia, imaginémonos un municipio como San Gil, Santander, más o menos 80 mil habitantes, imaginemos un poco estos pueblos, yo creo que compartimos algo así en América Latina, tenemos una cabecera municipal en la cual eh, digamos que hay varias ofertas de acceso a internet, se puede tener cobertura móvil, 2G, 3G, dependiendo de la, de la implementación y los planes comerciales, tal vez 4G. Y, eh, pero hablamos del municipio, eh, por ejemplo en el caso de San Gil, un municipio limítrofe se llama Mogotes, entre San Gil y Mogotes hay 34 kilómetros de distancia. Entonces, uno puede estar en el parque, en, en el centro del municipio y decir, bueno, el municipio está cubierto, puedo tener eh, tecnologías avanzadas, pero a medida en que me voy alejando, ya no estoy en San Gil, sino voy hacia Mogotes, desafortunadamente la oferta de acceso a internet baja. Y eh, la señal, digamos que estamos acostumbrados a la señal móvil, no está presente en todo el camino. Y las personas que viven ya en zona rural eh, empiezan a carecer de opciones para acceder a internet. El comisionado mencionó en sus palabras de introducción soluciones que pueden ser satelitales, eh, que son muy adecuadas para estas zonas. Y también hay otras soluciones que a veces no, no tenemos tan presentes que son entregadas por empresas locales, por proveedores de acceso a internet locales. Eh, en este ejemplo que les estoy dando, podemos hablar de paquetes de más o menos mil 80 mil pesos por un plan de 5 megabits por segundo mensuales sin límite de capacidad. Eh, son empresas que para poder ofrecer ese servicio, su único modo de acceso es a través de espectro de uso libre porque eh, en este momento no hay marcos regulatorios que permitan acceso a otro tipo de, de, de esquemas. Eh, son empresas, entonces tienen un ánimo de lucro, atienden un área pequeña y son sostenibles logran mantener esa, esa oferta y operar. Esa, ese panorama y ese ejemplo que les acabo de dar, muy real, es el que aplica para muchas personas en zonas apartadas. Eh, algunas alternativas se han venido desarrollando, estoy segura que otros panelistas las van a comentar, donde ya las comunidades se organizan por ellas mismas para buscar ese acceso. Eh, pero en muchos casos, realmente la oferta es muy limitada. Y ese acceso a internet, para esas personas, esa oportunidad de ser incluidas digitalmente es limitada. Desde la ESA, nosotros creemos que es muy importante tener un balance entre los modos de acceso al espectro. Buscar que diferentes tecnologías puedan tener acceso al espectro. Tecnologías no licenciadas, tecnologías licenciadas, por supuesto, que son las tradicionales. Y esquemas de licenciamiento ligero o mixtos, donde se lleva a que haya un ecosistema mayor. Creo que algo importante en la región es reconocer que hay muchos actores que están operando en este momento, que están cerrando esa brecha de conectividad y que requieren del acceso al espectro. Eh, con respecto a la pregunta ya más particular, ¿qué puede hacer la industria que usted representa? La ESA representa a un grupo de empresas, pero también más o menos la mitad de nuestros miembros son entidades sin ánimo de lucro. Eh, representamos las empresas de tecnología que buscan que haya mayor conectividad, por supuesto, para, para, para ofrecer sus servicios y para que haya mayor eh, transformación digital. Pero también eh, representamos a varias entidades que están buscando que, que haya simplemente mayores oportunidades para las personas de acceder a internet. En ese sentido, nuestra industria, ¿qué puede hacer? Primero, traer al debate público la importancia de tener marcos flexibles de acceso al espectro de no poner todos los esfuerzos solo en, en unas pocas tecnologías y en unos pocos actores, porque desafortunadamente eh, si seguimos haciendo lo mismo no vamos a cerrar la brecha. Entonces hay que agregar esfuerzos, hay que mantener lo que se ha venido haciendo, pero también hay que pensar en esa necesidad de marcos flexibles y de espectro no licenciado. Eh, nosotros desde la DSA proponemos algunas alternativas que pueden ser consideradas por las autoridades un ejemplo es el caso de espacios en blanco de televisión, que es excelente tecnología, sobre todo para zonas donde es difícil llegar, donde la propagación es complicada, y en esos casos, al ser frecuencias UHF, y en algunos países también VHF, el acceso y la penetración es mayor, entonces permite mayores coberturas. Esta tecnología, por supuesto, se puede complementar con otras. Creemos también que es importante dedicar más espectro para uso libre, en particular, vemos como algo fundamental el acceso a toda la banda de 6 GHz para Waze Relance, en particular, para decirlo más sencillo, para Wi-Fi. Eh, las estimaciones del beneficio económico para Colombia de tomar esa decisión eh, llevarían a un impacto económico en el escenario más positivo de 58 billones de dólares en los próximos 10 años y en un escenario más conservador a un beneficio de 40 billones 40 de dólares en los próximos 10 años. Y proponemos también que se consideren esquemas de acceso dinámico en bandas que han sido identificadas para, para sistemas móviles, en las cuales se puedan gestionar accesos por prioridad. Pueden, pueden haber unos usuarios licenciados, unos usuarios que accedan al espectro de manera oportunista, creando un ecosistema más amplio, dando espectro para verticales, que fue un tema que se discutió esta mañana, y eh, generando también mayor, mayor oportunidad de despliegue, que pueda haber mayor inversión. Entonces, muy concreto, eso es lo que, lo que vemos. Hay barreras para llegar todavía a ese punto, pero hay acciones muy concretas que, que la dan el ministerio y la CRC, de manera conjunta como sector, pueden ir avanzando para, para cerrar estas brechas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muy pertinente todos estos... Eh, recordatorios de todas las tecnologías sobre todo las que DSA también puede aportar y en este sentido pues es fundamental que exista espectro para todos, espectro balanceado y que tiene que justamente eh, ajustarse en función de, cada, de lo que está disponible en cada uno de los, de los países. Eh, muchas gracias de cualquier forma regresaremos más tarde con preguntas y respuestas. Ahora tengo el gusto eh, de presentar también a una gran conocedora del sector y eh, también eh, con mucha experiencia y conocimiento sobre cómo eh, se comporta la región y también como, cómo se comportan los sistemas, en este caso satelitales. Para ello doy la palabra con mucho gusto a Gabriela Lago, a quien le doy la bienvenida, directora de Asuntos Regulatorios de Pestar. Por favor, Gabriela, tienes la palabra. Muchas gracias, Arturo. Un gusto saludar de ti y al resto de mis colegas en este panel. Gracias a la ANE por la oportunidad de poder participar nuevamente en este congreso de Espectro, que esta vez representando a Hughes, eh, y felicidades por esta nueva versión del Congreso Internacional de Espectro, que sigue demostrando su, su éxito año tras año. Eh, la próxima lámina es un... ¿Próxima lámina? Bueno, es un gusto igualmente estar con, eh, con ustedes, eh, compartiendo el aporte de Hughes... En el, en, en, en el cierre de la brecha digital en América Latina y particularmente en Colombia, para ofreciendo acceso a Internet satelital con satélites geoestacionarios por ahora y en un futuro en conjunto con satélites no geoestacionarios. Próxima lámina. Hughes es uno de los primeros y de los más grandes proveedores de servicios de acceso a Internet satelital que, eh, que llega al usuario, directamente a su hogar, como también en empresas, y hoy tiene más de un millón y medio de usuarios. ¿Si ¿Sí podemos pasar a la próxima lámina? Bueno. Hughes inicia sus operaciones hace exactamente 50 años, en 1971, eh, desarrollando y fabricando equipos para telecomunicaciones satelitales. Fue pues Hughes, justamente un grupo de ingenieros de Hughes, los que inventaron la antena Visa que conocemos hoy, la bidireccional, a mediados de los 80, que es la precursora de los servicios satelitales que, conocemos, que tenemos hoy. En estas cinco décadas, Hughes continuó creciendo y expandiendo, llegando a estar presente hoy en más de 425.000 sitios con sus equipos, que llegaron, llegan a alcanzar a, a 9 millones de equipos entregados en su historia en más de 100 países, con más de 50.000 hotspots de, de Wi-Fi comunitario y más de 12.000 sitios de back home móvil. Es en 1996 cuando Hughes lanza en Estados Unidos el servicio de acceso a Internet satelital para consumidores que hoy conocemos como HughesNet. Que usted desembarca en la región, en Brasil en 2016, en México en 2017, para luego seguir con Colombia, Perú y Ecuador en 2018 y Chile en 2019, y en este tiempo llegando a tener más de 400.000 usuarios en estos países. Este importante crecimiento en tan pocos años es una clara demostración de la necesidad de conectividad que tenemos. La principal ventaja del Internet satelital es justamente que puede llegar a los lugares más recónditos, más lejanos, donde no puede llegar ninguna otra tecnología, tan, tan solo en cuestión de horas y, o un par de días. Eh, es por ello que Hughes está principalmente enfocado en las en zonas rurales y remotas donde los servicios satelitales realmente pueden marcar una diferencia. En la próxima lámina vemos un poco la, cómo es la, topo, la topología de las redes satelitales, eh, ya que la, la mayoría de los proveedores de servicio de acceso a Internet Cisco usan fibra, TCL o enlaces punto a punto, y la tecnología satelital solamente la utilizan para complementar sus redes. En el caso de Hughes, en cambio, la tecnología satelital es lo único que utilizamos y la forma en que se implementa es, se instala la, la antena VISA en, en, en el hogar, no en la empresa o, o en la comunidad y se comunican a través de los, del satélite con los gateways ubicados fuera del país, la mayoría de los cuales están en Estados Unidos. Esto a la larga termina representando un, un obstáculo al, completo, al momento de cumplir con algunas reglas. Al no poder contar con, no contar con infraestructura terrestre, las mediciones de velocidad de Internet no se pueden hacer de la misma manera que se hace para los otros servicios, debido a que los gateways se encuentran fuera del país. Asimismo, al estar ubicado en una órbita geoestacionaria que está a más de 36.000 kilómetros de distancia de la Tierra, la latencia o de retardo del servicio promedia los 700 milisegundos. O sea, es clave que en este caso que las limitaciones propias, de las redes satelitales se tengan en cuenta al momento de definir las reglas de calidad de servicio o de velocidades de subida y bajada que aseguren que la capacidad satelital se pueda utilizar de la manera más eficiente. Eh, Hughes utiliza la banda Ka para la producción de estos servicios, por lo cual es, es, es clave también mantener el acceso a esta banda sin interferencias, como también a, a futuro con las bandas Q y B que están, se están planeando en los próximos servicios que permitirán continuar expandiendo. Um, hay dos servicios que Hughes provee hoy, el HughesNet, que es que, eh, con el Júpiter 2 y el Hughes63 pues y más adelante con el Júpiter 3 que se va a proveer a, a, fines de, de, a partir del año que viene, donde se ofrecen planes de hasta 50 dólares mensuales por hasta 20 gigabytes, y pueden ir hasta 100 dólares mensuales por 50 gigabytes, y promociones que ofrecen el doble de capacidad. Eh, Hughes tuvo un crecimiento muy importante en los últimos dos años, pero sin embargo esto no ha sido suficiente para lograr la asequibilidad para cerrar la brecha digital, el tema está en que la, algunos de los servicios no, siguen sin ser asequibles para la mayoría de los usuarios. En la próxima lámina vemos el, un poco el, el, el, el enfoque que ha tenido Hughes hacia a lograr servicios más asequibles, con, el, con una solución llamada Wi-Fi Express que se implementa en sitios remotos eh, comunidades que rondan entre las 300 y las 500 personas, con lo cual hoy estimamos que en, la, en Latinoamérica estamos proveyendo, o sea, hemos llevado conectividad a un promedio de 700.000 personas que antes no tenían acceso a, nada, a ninguna otra opción. Aquí en la próxima lámina vemos que para proveer este servicio, Hughes simplemente identifica un, un, una de estas comunidades entre, entre 300 y 500 personas, eh, y se pone de acuerdo con el dueño de una tienda o un mercadito para poder instalar la antena y, y el router de Wi-Fi. El dueño de la tienda no realiza ningún tipo de inversión. Todos los costos y de, los equipos y la, de, de instalación corren por cuenta de Hughes y además de la capacidad satelital y la operación de servicio. Eh, la, el alcance del servicio de Wi-Fi está es de alrededor de 100 metros al, alrededor de la tienda. Facebook es el proveedor eh, o sea, con quien se desarrolló este servicio, es el que provee la plataforma para la gestión del servicio, para que así el dueño de la tienda pueda vender los paquetes de datos, activarlos, registrar el uso y, y demás acciones. El, lo importante de este caso es que el dueño de la tienda no tiene costo alguno, solo se encarga de vender los paquetes a, de acceso a, a, a sus usuarios y proteger el, equipamiento, el equipo y, y su funcionamiento. De esta manera, los usuarios pueden comprar un paquete de 200 megabits, eh, megabits de, de, de datos por menos de un dólar, eh, con velocidades de 25 megabits de, de baja y 3 megabits de subida. Esta es una opción, creemos que es una opción win-win eh, para todas las partes. La comunidad tiene un acceso a, a Wi-Fi, a Internet aunque no sea en su propia casa, pero que está mucho más cerca en muchos casos que horas de caminata, que era la única opción que tenían anteriormente. El servicio tiene su buena calidad y tiene sus velocidades, el dueño de la tienda incrementa su, sus ventas, Hughes y Facebook contribuyen al cierre de la brecha digital y Colombia tiene una brecha digital cada vez, cada vez menor. Eh, queremos que la, la solución para el cierre de la brecha eh, no la tiene una sola persona, una empresa, un solo gobierno, sino que es un, un esfuerzo conjunto. Cuanto más apoyo se tenga desde los gobiernos para facilitar esta expansión con marcos regulatorios que fomenten el despliegue de los servicios en zonas, las zonas más necesitadas y que faciliten su financiamiento, más rápido podremos cerrar la brecha. Aquí concluyo la, esta intervención y con, para continuar luego con las preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, Gabriela muy interesante esta parte de cómo efectivamente con una combinación de tecnologías, como pueden ser los satélites de Hughes, los estacionarios y eh, una, una antena transmisora de Wi-Fi, una wireless LAN, se pueden conseguir, pues en este caso, ofertas muy atractivas, las cuales eh, bajo mi punto de vista son una de las grandes esperanzas para la región. En México ya tenemos algunos casos de éxito y justamente eh, pues también están apoyadas por eh, Facebook, el cual eh, pues nos manda a su primera espada y gran representante Lester García, quien es gran conocedor también del sector, mucho tiempo eh, eh, en, la, en la industria, eh, conoce la parte regulatoria, conoce la parte comercial, conoce la parte de las tecnologías, de las infraestructuras y ahora también desde la parte digital, pues ellos haciendo su aporte para cortar las brechas. Eh, bienvenido Lester, tiene la palabra. Muchas gracias, Arturo. Un gusto, gusto eh, en verte comisionado, como siempre. Eh, pues un placer compartir panel con eh, amigos tan apreciados y, y, y con expertos conocedores de, del sector. Y pues muchas gracias a la ANE por, por invitarme a este, a este evento y, y, y en este tema en particular. Pues digo, en efecto, creo que, que hay... Eh, Temas bien interesantes y, y trabajo que hemos hecho en relación a, a, a la conectividad en América Latina en Meta, porque ahora, ahora eh, somos, somos Meta como empresa. Y eso me recuerda que tenemos un departamento tocayo allá en Colombia, lo cual eh, me da mucho gusto. Eh, y bueno, en, en ese sentido... Eh, Gaby ya comentó algunas de las cosas y, y, y también tú, comisionado, y bueno, quisiera en ese sentido también, eh, seguramente Ryan lo va a hacer, pero de igual forma tenemos una serie de, de, de proyectos eh, con ellos también. Y en ese sentido, eh, la, la, la visión de meta eh, en conectividad pues es tratar de, de, de generar las condiciones que, que puedan hacer que más gente esté conectada al Internet y así poder poder eh, cumplir nuestra misión de, de, de crear comunidad. Eh, y, y bueno, la, eh, las soluciones en las que, por las que hemos optado, muchas de ellas y particularmente las que están presentes eh, en la región y en el caso de Colombia, pues tienen mucho que ver con espectro. no eh, Ya lo comentábamos, los, eh, los hotspots rurales eh, eh, de Wi-Fi eh, que llegan eh, en el caso, eh, como comentaba Gaby, eh, por las este, satelitales, nuestro... nuestro eh, partnership con Biasat, con, igual por, por las satelitales, hay otros, otros proyectos que, que llegan por operadores móviles o, o, o pequeños operadores WISP, una serie de, de, de, de diferentes eh, esquemas, pero en todo sentido se trata de poder eh, llevar conectividad a estas zonas que, que, que carecen en muchos sentidos del, de, de la posibilidad de hacerlo, pero creo que una, una manera Interesante de hacerlo y sobre todo efectiva, eh, que creo que mis compañeros que están aquí en el panel y yo hemos tenido oportunidad de, de, de presenciar en, eh, en el mercado, en, el, eh, en general en la, eh, en la región, pues es eh, eh, o, o debe estar basada en principios que reconozcan propiamente esto. Esta, esta realidad del mercado y también, por supuesto, las necesidades de, de, de, la, de, la, de las comunidades, de la sociedad. Y, y con esos principios eh, me refiero, por ejemplo, el tema de, de la colaboración. Eh, es, es patente, es claro que eh, Meta no podría llegar solo, no es un operador. Eh, no podríamos ofrecer estas soluciones sin la colaboración de los operadores. Eh, repito, mis compañeros aquí presentes desde el punto de eh, eh, o desde la tecnología satelital, eh, otras, otras tecnologías que también están presentes. Eh, un, un, un caso importante en la región es Internet para Todos, que es a través de, de, de pues el, el, eh, 4G básicamente. Eh, y, y bueno, de manera muy interesante eh, comentar que en ese caso, y esperemos que en muchos otros también, eh, pues una de esas de, de esas muestras de, de colaboración tiene que ver también con la con la flexibilidad regulatoria y con la apertura de, de, de, las, de los propios eh, autoridades a esquemas como es el, el Open Run, no Creo que no hay en nuestra... En nuestra eh, eh, región, eh, ninguna regulación que impida eh, un acuerdo de eh, en ese sentido, pero creo que es, que es bueno que exista la promoción y el, y el entendimiento de nuestras autoridades de que es una forma interesante de reducir costos, de incrementar eh, la competencia en un segmento que le da mayor libertad a los operadores de, de, de, de encontrar proveedores, etcétera, y hacer más eficientes las comunicaciones. Y bueno, otro, otro, otra forma importante de, de, de colaboración viene a través de algo que ya comentaba Marta, que son los esquemas de, de espectro dinámico, compartición de espectro, el caso de Internet para Todos es en sí, el modelo de, de Internet para Todos es en sí, un mercado secundario de espectro, donde los operadores arrendan espectro a un, a un operador el mayorista rural, que luego se los rearrenda a ellos mismos para poder dar operaciones. Entonces, creo que todo esto nos, nos habla de esos principios de los que, de los que eh, comenté hace, hace un rato, eh, colaboración, eh, por supuesto, flexibilidad regulatoria, y un punto que es central o, o una, eh, eh, creo que variable fundamental, es el hecho de que para que esto sea sustentable, eh, esto debe de ser, de significar, eh, o, o estar eh, adscrito a un modelo de negocio. Es decir, eh, lo que comentaba Gaby de, de, de estos pequeños emprendedores en, en zonas rurales eh, vendiendo acceso a internet, el mismo caso de, de, de Bayasat y eh, las, las redes comunitarias que, que Cristian no. va a platicar también, seguramente sobreviven precisamente porque existe esta, esta visión de, de, de darle sustentabilidad a través de de, de, de la comercialización de, a través de, de, de modelos de negocio flexibles e interesantes y por supuesto con la intención de que sean asequibles. Y en ese sentido, eh, bueno, creo que eh, hay que seguir promoviendo este tipo de, de, de visiones, una, una visión, como decía yo, de flexibilidad regulatoria y también de apertura a estos nuevos modelos de negocio. Un caso muy interesante, ya lo comentaba Marta también, es el caso del de, eh, impacto que puede tener decisiones como el hecho de abrir la banda de, de 6 GHz a, a, a Wi-Fi. Eh, en el caso de Colombia, un impacto de, eh, calculado de 40 billones de dólares de aquí al 2030. Y bueno, creo que en el caso particular de, de ANI de Colombia eh, está estudiando el tema y, y, y en, en, en una visión, creo, positiva hacia lo, que, a, hacia lo que es importante para el desarrollo de estas, de estas eh, ofertas y de, y de estos casos. Y bueno, en ese sentido, agradecer nuevamente la, la eh, el tiempo, y la oportunidad y pues abierto a preguntas, respuestas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Lester. Efectivamente, eh, pues se requiere una combinación de, no solo de tecnología, sino de modelos de negocio, como bien se menciona, eh, no todos, eh, no todas las soluciones eh, son adecuadas para todos los lugares, es decir, eh, se tienen que buscar métodos innovadores. Para eso, eh, pues justamente en Latinoamérica somos, eh, eh, somos pioneros en, en búsqueda de oportunidades y hoy tenemos pues una gran cantidad de estas opciones. Y como bien eh, ya se mencionaba, pues eh, no solo existe eh, un, varias tecnologías, sino también varias empresas que están ya presentándose en el sector. Y también eh, para ello pues tenemos a, a un gran conocido y conocedor de Latinoamérica, que él es director de senior de acceso al mercado global y asuntos gubernamentales de Viasat y además, pues siempre un aliado para Latinoamérica en la en temas de conectividad. Por ello, tengo el gusto de dar la palabra a Ryan Johnson. Ryan, bienvenido. Tienes la palabra. Muchísimo, muchísimas gracias, Comisionado Robles. Eh, quiero agradecer, agradecer también a la ANE por esa excelentísima conferencia y a mis copanelistas por sus presentaciones hoy. Eh, pues Vaya es un prestador de servicio de banda ancha por una variedad de tecnologías, pero principalmente entre ellos es el satélite. Eh, creemos que la conectividad de alta calidad es algo que debe ser independiente de dónde se encuentra el, el usuario. Es decir, que eh, no debe tener un tipo de conectividad de alta, alta calidad para zonas urbanas y otro para zonas rurales. Simplemente debe ser calidad en, en donde está el usuario. Tenemos como empresa eh, multinacional eh, usuarios y clientes en mercados residenciales, eh, como mencionó eh, Gabriela en su presentación, eh, también en movilidad eh, de manera aeronáutica, incluso conectividad a bordo de aviones de American, United, JetBlue, Delta, Aeroméxico y Azul en la región americana marítima entre barcos de vela, yates y plataformas de minería de petróleo y líneas de buses también en, en estaciones eh, terrestres del movimiento. Esa mezcla de, de, de usuarios y, y de líneas de negocio asegura el negocio eh, fundamental de Viasa. Entonces nos permite experimentar y invertir en nuevas tecnologías para llevar conectividad a los usuarios que más necesitan. Tenemos más de 36 años en el mer mercado y la empresa comenzó como fabricante para otros operadores. Entonces, muchos de los sistemas geos y no geoestacionarios usan equipamiento fabricado por Viasat. Pero hace al eh, alrededor de 10 años atrás, decidimos comenzar de ofrecer servicio directo a usuarios. Tenemos hoy en día seis satélites cubriendo Norteamérica, el Caribe, Centroamérica y Europa. Eh, y nuestro enfoque siempre ha sido en bajar el costo por gigabit por segundo para el usuario. La manera de hacer eso es mejorar la capacidad que lleva cada satélite. Entonces, hemos invertido alrededor de 3 billones de dólares en investigación y desarrollo eh, en cómo hacer exactamente eso. El resultado es nuestra nueva constelación de tres satélites que se llama Viasat 3. El primer de, los, de, de esos tres satélites se va a lanzar en la primera parte de 2022 con cobertura de todas las Américas. Cada satélite de esa constelación ten, tendrá 1,000 eh, gigabits por segundo de capacidad o un terabit por segundo. Y esto bate récord por casi cuatro veces. O, es decir, que el récord mundial hoy en día de satélite es 250, alrededor de 250 gigabits por segundo con Viasat 2. Entonces, el, el Viasat 3 sería cuatro veces más eficiente y eso tiene un impacto directo en la economía del bandancha pre, prestado por eh, satélite. Eh, quiero, bueno, o, o sea, usando esa capacidad y esa ese bajada en el costo eh, por gigabit por segundo, hemos podido ofrecer varios servicios nuevos. Y quiero mencionar dos casos de referencia eh, que han sido muy exitosos en la región para la consideración aquí y para el desarrollo de proyectos eh, en los países de la región, incluso en Colombia. Pues el primero se llama Internet Comunitario de Biasat, eh, con Con la mezcla de clientes que mencioné, podemos ofrecer servicios que no, no eran posibles cinco o siete años atrás. Eso es porque los clientes de, por ejemplo, de seguridad nacional, etcétera, que pagan más, efectivamente están subsidiando los usuarios eh, más, en zonas más rurales y, y desatendidos. El, el funcionamiento de Internet comunitario es relativamente simple. Es un sitio, un, un terminal Visa, eh, generalmente de 0.75 metros o, o 75 centímetros, que se conecta a un rotador de wifi, una un, un arquitectura bastante sencilla para el último mía de, de tecnología. Eh, se puede utilizar entre el wifi o, o TV White Spaces o otro tipo de, de tecnología de última mía. Eh, lo, lo, lo importante aquí es tener algo que conecta con el dispositivo que lleva el usuario. Cada sitio de este de ese programa recibe más o menos 100 megabits por segundo. Y como, como mencionó Lester, uno de los partners eh, muy importantes para este proyecto ha sido Meta, en, en elegir el dónde desplegar y también el, el funcionamiento de los sitios. Estamos utilizando la banda K, o la banda de 18 gigahercios y 28 gigahercios eh, con alto reuso de frecuencias para tener mejor eficiencia, eficiencia en la red. Y, y como mencionó el eh, comisionado Robles, eh, estamos utilizando los satélites GEOS que tienen una mayor eficiencia de, de costo para el servicio. Este, este servicio está sin subsidios del gobierno y por ejemplo en México está, eh, tiene un costo de alrededor de 10 pesos por una hora de velocidades de entre 10 y 25 megabits por segundo. Eh, y en general la latencia no ha sido el, el fundamental aquí la, la mayoría de la gente está utilizando este servicio para vídeo de HD y comunicaciones de redes sociales etcétera entonces eh, una llamada de Whatsapp etcétera la, la latencia de medio segundo no ha sido eh, fundamental en comparación con lo que o, o sea el servicio de mala calidad o falta de servicio que tenían antes Hoy en México estamos cubriendo alrededor de 2 millones de personas que eran desatendidos por otros, eh, otros modos de tecnología. Hemos lanzado este proyecto también en Brasil, Guatemala, Nigeria y pronto otros países eh, en África y, y, y América Latina. Eh, también hemos lanzado una sociedad con una empresa panamericana que se llama Intercorp para prestar este servicio en eh, Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, comenzando con el lanzamiento de Viasat 3. El otro proyecto que quería mencionar aquí es un que fue fomentado por el gobierno de Brasil, utilizando la capacidad de, de su satélite nacional y utilizando una sociedad entre Viasat y Telebras. Este, proye este proyecto se llama GESAC por gestión de, de gobierno electrónico y servicio a, a atención de ciudadano. En este proyecto, el Ministerio de, de Comunicaciones es el, es el cliente nuestro, pero los usuarios finales son alrededor de 3 millones de estudiantes y otros, eh, otros usuarios en escuelas y, y edificios públicos del país. Y pu pudimos eh, desplegar de una manera rápida, alrededor de 16,000 eh, puntos en todo el país, cada estado del país, en menos de dos años. También estamos apoyando a través de esta sociedad el proyecto Wi-Fi Brasil, que está prestando conectividad mínima para la, los lugares más difíciles de, de llegar en todo el país. Eh, Quisiera destacar brevemente en mis últimas palabras aquí eh, un par de barreras que hemos encontrado, eh, hemos encontrado en varios países de, de la región. Eso incluye en, entre ellos el blanket licensing o el licenciamiento ubicuo que es muy importante para poder prestar eh, un despliegue rápido de varios cientos o miles de terminales en un breve tiempo. También el... La facilidad de entrada al mercado de manera, eh, o, o sea, sin complicaciones de, de tener que registrar en varios organismos documentales y comenzar de hacer eh, reportes y informes anuales antes de tener la licencia. Eh, y, y por último, dejo la estabilidad del espectro en la región. Como mencioné, es, hemos invertido billones de dólares en, en, el, en esa constelación de Bayasa 3. Es importante tener a lo largo estabilidad que el espectro que utiliza esto, este eh, satélite va a estar disponible para la región para, para el tiempo pronosticado de la vida eh, útil de esta este constelación que es alrededor de 15 años. Y con eso eh, termino mis, mis eh, comentarios y, y, y quedo atento para el, sus Gracias, preguntas. Ryan. Muy relevante este último punto respecto a las barreras regulatorias, sobre todo para... Los que estamos encargados de actualizar la regulación y también de dar certeza a las inversiones manteniendo una estabilidad o una eh, predictibilidad en cuanto al uso del espectro. Ahora, eh, también para complementar esta visión, tenemos... A otro gran conocedor y vicepresidente regional para América Latina y Caribe de la Internet Society, a Cristiano Flaherty, que conoce además todos estos eh, limitantes que hay para llevar Internet a todos los rincones de la región. Por favor, Cristian, tienes la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias, Arturo. Eh, muchas gracias también a Anne por, por la invitación. Como siempre, excelente la, la conferencia. Y. Quisiera seguir un poco la línea que, que habían propuesto sobre, eh, primero, cuál es el, el rol de nuestras organizaciones o cómo podemos colaborar para eh, acortar la brecha o mejorar la conectividad en las zonas rurales. Y por eso quisiera contarles un poco sobre Internet Society y, y, y por qué estamos tan interesados y tra trabajando tanto en los temas de acceso. La organización fue creada hace casi 30 años. Fue creada por los pioneros de Internet para... El desarrollo de Internet y que Internet siga siendo abierta, segura, confiable. Y, y es una organización global que además tiene capítulos en todos los países. Y el tema de llevar Internet, de hacer crecer Internet, conectar a los no conectados, está desde el origen de la organización. Nosotros, eh, desde los 90, trabajábamos en aquel entonces para llevar Internet a las regiones eh, menos desarrolladas. Muchos de nosotros trabajamos en las universidades de América Latina poniendo esos primeros enlaces y creando las redes para llegar hasta internet en esa época uno no esperaba que viniera un proveedor a conectarnos sino que las redes teníamos que hacer el esfuerzo por llegar a conectarnos a, a un lugar que, que, que era siempre Estados Unidos ¿no? que era donde estaba eh, la, la, la red de universidades y donde internet eh, estaba más desarrollado y con el tiempo la organización fue evolucionando, así como fue evolucionando el servicio de internet. Ahora el servicio de internet es un servicio comercial, es muy buen negocio, es una oportunidad de negocio para las empresas y por eso es que quienes vivimos en ciudades podemos eh, cómodamente elegir el mejor proveedor, el mejor servicio, el más barato y esperar que lleguen hasta nosotros con conectividad. Pero claro, eso en los lugares donde no hay... Mercado, no hay interés comercial, ese modelo no funciona. Y, y lo que ocurre es que después de 30 años de tener este modelo exitoso que llevó Internet a, a más de la mitad de la población, tenemos todas las regulaciones, los procesos, todo adecuado para ese modelo comercial. Incluso los equipos, los servicios, las soluciones técnicas, está todo pensado para que los operadores desplieguen sus redes y conecten a los usuarios. Pero está probado que ese modelo no funciona en el 100% de los casos. De hecho, eh, si la mitad de la población está sin conexión eh, y, y, y la conexión está creciendo como crecía al, al comienzo, tenemos un, un desafío, tenemos que entre todos buscar una solución pensando en, en esas zonas no conectadas. Eh, así que el, el rol de mi organización es trabajar junto con los capítulos locales para eh, identificar esas barreras, colaborar con proyectos eh, pequeños que sirvan como piloto para mostrar qué otras alternativas hay para conectar a, a la gente inter a internet, y eh, también trabajar con los reguladores y los gobiernos para eh, identificar barreras y trabajar juntos para eh, mejorarlas o, o derribarlas, ¿no? Y, Aquí es donde eh, hemos aprendido bastante y, y una de las cosas que quedó muy evidente durante la pandemia es que ya la preocupación no es la brecha digital, no es eh, solamente la preocupación de los que no eh, utilizan las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, sino que estamos marginando a la población de sus derechos más básicos. Quien no tiene acceso a internet no puede trabajar, no puede estudiar, no puede tener acceso a salud, no, no puede tener acceso al, al, a los sistemas que los mismos estados ponen para que hagan trámites, para que hagan eh, pedidos. Eh, no es solamente la brecha digital que los eh, limita en acceso a mejores trabajos o acceso a mejor educación. Ahora el problema es mucho mayor y, y más evidente. Entonces, la responsabilidad nuestra es, es, es mayor también. Y tenemos que trabajar justamente para cambiar o eh, permitir que haya complementos con modelos que eh, tengan flexibilidad en los lugares donde el, eh, los proveedores comerciales no llegan. ¿no? Y para eso es necesaria innovación del modelo tradicional, donde hay fuertes regulaciones, restricciones, barreras, o eh, existe un, un orden, porque si no, en lugares en competencia, donde existen muchos interesados por pegar tecnologías se podrían... Eh, interferir en el caso del espectro, eh, claramente esos lugares donde no hay ningún proveedor de servicio no tienen ningún sentido. Eh, estamos eh, aplicando barreras a lugares donde tal vez ellos mismos podrían construir su propio servicio porque son barreras necesarias para las ciudades o para lugares donde hay varios proveedores. Entonces, tenemos que eh, tratar de repensar un poco el, el, el acceso y el servicio de Internet y el despliegue de redes y pensarlo más al, al estilo internet, ¿no? Volver, yo le comentaba al origen, eh, hacíamos el esfuerzo por, por, por aprender, por construir las redes y por conectarnos a internet, y tendríamos que permitir que en esos lugares remotos, en esas zonas rurales, donde eh, nunca va a haber incentivo suficiente para desplegar infraestructura por parte de empresas, la misma comunidad sea capaz de construir esa infraestructura acompañados de la ayuda del Estado para llegar a estos proveedores que estarán en ciudades cercanas o en, en, en algún pueblo. No, eh, no es un, un modelo que compita con los proveedores actuales, al contrario, eh, es, estas pequeñas comunidades o pequeños ISP, wireless o redes comunitarias o estos pe pe pequeños grupos que construyen sus propias redes, terminarán conectados a un proveedor comercial. Entonces hay que buscar cuáles son esas barreras. Y eh, muchas veces tienen que ver con la, la, la informalidad que existe en estas zonas rurales y esos procesos que tenemos pensados en compañías y empresas. Pero no son todas barreras, algunas son ventajas, porque si una empresa comercial tuviera que desplegar infraestructura en esos lugares, los costos para ellos serían elevadísimos. Y para los locales no son tan elevados. Ellos son dueños de la infraestructura, dueños de los terrenos, dueños de los... ponen a disposición sus su propias casas, torres, postes, o lo, o lo que haya. Eso hace más económico, no solo el despliegue de la red, sino la operación también. Si un operador comercial tiene que asegurar que el servicio está disponible, tendrá que tener empresas que le den soporte para mantenimiento que aumenta todos los costos. Bueno, si los mismos vecinos son responsables de sus redes, esos costos desaparecen. Entonces, hay que buscar la manera de flexibilizar nuestros procesos eh, y, y nuestras regulaciones, para permitir esos eh, despliegues en lugares rurales. Gracias, Cristian. Ok. Gracias, Cristian. Eh, muy muy, muy, eh, muy adecuada esta última, porque justamente este último punto que mencionas de nuevas posibilidades de permitir que sean las propias comunidades quienes eh, hagan estos despliegues y quienes puedan, eh, en función de sus ventajas y, se, y de sus actividades, proveer los servicios, es eh, pues un, un modelo que ya está teniendo éxito en algunos países, en el caso de México ya lo tenemos, tanto por un lado eh, las redes comunitarias como en otros casos la red compartida, pero justamente hablando de redes comunitarias y eh, de eh, nuevos modelos, tenemos eh, pues a Peter Bloom eh, fundador de Rizomática y quien pues tiene una larga experiencia en este tipo de, de soluciones y a quien le doy la voz eh, para que nos cuente sobre esta experiencia. Gracias, comisionado, y buenas tardes a todas y a todos. la lámina, por favor. Sí, eh, bueno, haciendo eco mucho lo que dijo Cristian, eh, bueno, vengo en representación de Rizomática, pero quiero indagar un poco sobre las redes comunitarias, eh, que... Pues, sí, son esfuerzos comunitarios. Es un poco construir la red hacia los proveedores y no al revés. Eh, pueden ser alámbricos, pueden ser inalámbricos. ¿Se podría ir a la próxima lámina, por favor? Y, y bueno, eh, quisiera enfocarme en Colombia. Yo sé que esta es una conferencia internacional, pero también yo creo que hay asuntos eh, muy, muy particulares y muy importantes en Colombia que podemos eh, tocar hoy. Eh, nosotros venimos acompañando redes comunitarias en diferentes partes del mundo. Eh, algunas de estas redes requieren acceder al espectro eh, radioeléctrico. Eh, eso es muy difícil. Eh, como dijo el comisionado, en México sí tenemos ciertos, eh, ciertas ventajas y hemos empezado con, con, con trabajar con, con una red de comunidades indígenas para con, con, que construyan su propia red celular. Eh, con interés de muchas otras comunidades apartadas en otras partes de América Latina, hemos iniciado procesos similares en Brasil, en Colombia, en Nicaragua. Y el tema siempre es el espectro. Cómo acceder al espectro, eh, que sea de IMT o de otras bandas también, eh, si uno no es un operador reconocido. Vamos a ir a la próxima línea, por favor. Eh, ese para mí y para el, el trabajo que nosotros realizamos es un desafío. Eh, y es un, un tema bastante importante. Creo que hay otros eh, temas también importantes que, que van más allá del espectro, que son precios de interconexión. Eh, pensando en redes rurales, redes eh, remotas, pues siempre buscan conectarse con un red, una red más grande, un proveedor mayorista. Eh, lo que vimos eh, es que los precios para hacer eso no siempre son eh, muy justos, no son muy iguales y el costo en la ciudad versus el costo en la zona rural puede ser bastante diferente. Y en la próxima lámina les voy a, a compartir eso. Y luego eh, la necesidad también de ver los esquemas de financiación eh, de los fondos universal, de eh, cobertura universal para ayudar a financiar algunos de esos proyectos. Hoy en día también es muy difícil para una red comunitaria, un proyecto comunitario, acceder a estos tipos de fondos que normalmente pues, son eh, usados como subsidios para los grande, grandes operadores para ampliar eh, sus zonas de cobertura. Eh, yo sé que no tenemos mucho tiempo, así que vamos rápido a la próxima. Entonces, quiero de Colombia compartirles algunos asuntos que nos preocupan, que en los cuales creemos que que sí habría que, que darle énfasis. Uno de ellos fue que en la, la, nueva, la nueva ley TIC de 2019 no fueron reconocidas las redes comunitarias como una opción, eh, como un actor importante en el sector, a pesar de que hay varios en el país de Colombia. Y lo que se desprende de eso son una serie de otros este, desafíos, uno de ellos siendo acceder al espectro, acceder al financiamiento, eh, etcétera. ¿no? Para darles una idea, nosotros venimos acompañando una red eh, en Colombia. Todas las fotos en esta representación son de esta red, eh, que se llama la Red Inc. Eh, en Buenos Aires, Cauca. Eh, logramos, después de bastante tiempo, eh, obtener una, una concesión eh, experimental. Eh, eso no fue renovada y se está esperando hace más de un año eh, que se renueva. Entonces, hay una red construida. Hay unas comunidades que ya mostraron su, su emoción y su capacidad de, de operar una red y, sin embargo, tuvieron que apagarla porque no tienen eh, la posibilidad de utilizar las frecuencias necesarias. Entonces, eso nos preocupa bastante y no vemos realmente eh, un camino para que se resuelva. O sea, está ahí parado. Y últimamente, sobre el tema de interconexión, eh, hay redes terrestres que son importantes. En, en Colombia, por ejemplo, hay una red terrestre nacional. Sin embargo, al querer acceder a esta red, siendo un proveedor pequeño, siendo una red comunitaria, vemos precios muy diferentes. Y aquí pues, hay una gráfica compartiendo la diferencia. Esos son en pesos colombianos, no en dólares. Pero aún así, eh, algunos llegan a ser precios muy altos. Y luego podemos ver, por ejemplo, en Buenos Aires-Cauca, esta red que les comenté, pues pagan 120 mil eh, pesos colombianos por megabit por mes, comparado con Bogotá, que son 538. Entonces, eh, estando en un lugar bastante remoto, en un lugar eh, con mucho menos este, desarrollo económico que en la ciudad de Bogotá, están pagando eh, muchísimo más por la, el, el, pues la red troncal que requieren para conectar el resto del Internet. Pues bueno, voy a dejarlo ahí porque sé que estamos sin tiempo y agradezco eh, su atención. Muchas gracias, Peter. Agradezco además tu comprensión respecto al tiempo. Y creo que eh, justamente entraste a tres puntos fundamentales que eh, lo hemos vivido también en México. El costo del espectro, el, el, el tiempo que lleva el acceso al espectro, que no solo es un problema para las comunitarias, sino ahora también para los comerciales, por lo menos en México. La parte de interconexión, que eh, pues sí, eh, a pesar de los avances, sigue siendo un reto en algunos lugares. Y el otro es los fondos para eh, empezar, porque se requiere un empujón adicional eh, al respecto. Eh, desafortunadamente, y hay algo que ni siquiera los reguladores podemos controlar, que es el tiempo eh, que sigue avanzando invariablemente, y eh, pues eh, en esta ocasión tendremos que dejarlo aquí, eh, pero creo que hemos hecho un gran recuento de todas las opciones que hay, de los retos que hay tanto en espectro regulatorio, eh, armonización, eh, en temas también ya muy específicos de las redes comunitarias. Creo que con esto eh, hemos cubierto. Y hemos dado un buen panorama de las opciones que tienen tanto las, los eh, hacedores de políticas públicas como las empresas para ayudar a cerrar esta brecha digital que, insisto, es el gran pendiente que tenemos todos en nuestra región. Muchas gracias a todos. Agradezco mucho la invitación y les agradezco también su comprensión por el tiempo. Hasta luego y hasta pronto.